a grabar esta reunión. Dale, dale, vamos a comenzar. Qué gusto, qué gusto tenerlos a todos acá. Eh, la verdad es que es un privilegio, es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Por ahí me están comentando que no se escucha. ¿Es, es solamente la persona o los demás pueden escucharme de manera correcta? Excelente. Se oye bien, se oye bien. Perfecto. Perfecto, gracias, gracias, dale. Pues vamos a darle, vamos a darle. Muy bien. Pues la, el motivo que nos tiene hoy aquí es precisamente pues buenas noticias como siempre y es que estamos listos para que todos ustedes ya puedan comenzar a utilizar y a probar este extraordinario servicio que tenemos en la compañía eh, sabemos que incluso en este momento aún sin estar registrados ni ustedes ni yo vamos a poder probar de este servicio y para que todos puedan estar listos con el tema de copy trade ahora vamos a hablar de dos cosas Vamos a hablar de, dos, de tres cosas de hecho muy importantes que tienen que tomar en cuenta para poder elegir un broker. ¿okay? Eh, es importante que ustedes sepan que siempre hemos dicho en las reuniones que las personas pueden elegir el broker con el que quieren trabajar. ¿okay? Ustedes han escuchado siempre eso, ¿verdad? Decimos aquí, tú puedes utilizar el broker que más te guste. ¿okay? ¿Por qué? Porque en teoría pues debes de sentir esa seguridad y esa confianza del lugar en el que pones tu dinero. Recuerden que esta no es una compañía de inversiones. Recuerden que lo único que ofrece aquí es un software. Este software se conecta directamente, en este caso, con tu broker y entonces eres tú el único responsable del broker que utilizas. Por eso yo voy a hacer un, un resumen hoy de los brokers con los cuales ya podemos conectarnos y ustedes van a decidir cuál es el mejor broker. Entonces, vamos a hacer como una especie de capacitación. ¿okay? Esto está quedando grabado para que las personas más adelante puedan decidir eh, cuál es el, el broker que quieren es, este, utilizar. Ahora, lo vamos a hacer en tres etapas, esto, para que la primera sección sea qué son los brokers y cuáles son los brokers, las diferencias entre los brokers, para que cada quien elija la segunda sección, que vamos a hacer es cómo conectar <coughs> perdón ya casi no tengo voz este pero ya viene navidad entonces ya eh, eh, la segunda sección va a ser cómo eh, conectar cómo abrir una cuenta en los brokers okay para poderlo dividir por videos y así la gente pueda tenerlo como un tutorial y la tercera sección va a ser cómo conectar el algoritmo con uno de los brokers o sea para que hoy ya ustedes puedan estar conectados que hoy ya puedan ver el servicio okay entonces, si les parece, vamos a comenzar porque tenemos mucho trabajo y la primera parte entonces es, vamos a analizar los brokers. Recuerden que en la compañía tenemos dos servicios distintos, ¿ok? ¿Cuál es el primer servicio que tenemos y el que más vendemos? El primer servicio que tenemos es un copy trade o una plataforma espejo en opciones binarias. Para esto se ofrece trabajar con dos brokers en los cuales el algoritmo ya ha venido trabajando. ¿okay? ¿Cuáles son esos dos brokers? Voy a abrir mi pizarra y se los voy a compartir. ¿Sabes qué? Esta, esta plataforma no, no me deja abrir pizarra, pero bueno, está bien. Se los voy a compartir. ¿Cuáles son esos dos brokers? El broker número uno eh, que vamos a utilizar se llama eh, IQ Option. ¿okay? Es el primero que quiero que ustedes eh, conozcan y escuchen hablar de él y el segundo broker con el que vamos a trabajar se llama binary.com, ¿ok? binary.com. Entonces voy a, de hecho estoy estoy acá, voy a abrir una tablita y vamos a, eh, les voy a poner las diferencias entre ambos brokers para que esto les sirva a ustedes como una capacitación y si en algún momento ustedes necesitan eh, o por ahí algunas de las personas de su equipo les hacen preguntas sobre el tema de la compañía o los brokers, ustedes van a poder responderles a ellos sin ningún problema. Entonces, vamos a, aquí, voy a insertar una tablita, en donde vamos a poner las diferencias que existen entre uno y otro, ¿okay? para que ustedes decidan. Vamos al primer servicio que es binarias, y entonces tenemos IQ Option, Ok, IQ Option de un lado y del otro tenemos a Binary.com. Ok, les voy a comentar las ventajas y desventajas de cada uno. Déjenme hacerlo más grande para que lo puedan ver de pronto mejor los que están en teléfonos móviles. Muy bien, ventajas de IQ Option. Eh, es un broker, eh, como yo les dije, que tiene más de 10 años que ustedes pueden googlear. Eh, muy importante aclarar este tema. Eh, ustedes decidan cuál es el broker que, que quieren utilizar. Ok, el que más confianza les dé, investiguen, pregunten, vean videos y el que ustedes crean que es el mejor para ustedes es escojan. Si de pronto un broker no les inspira confianza, no lo utilicen. Ok, así de sencillo. Acuérdense que acá la compañía no es responsable este, de el broker que tú has decidido utilizar. Ok, eso es responsabilidad propia porque es ahí donde tú pones tu propio dinero. Entonces eh, yo les voy a dar aquí las dos opciones. Le estoy poniendo un título para que se vea bien. Entonces, para binarias, IQ Option. Más de 10 años, 88 millones de personas. ¿Ok? Acá le vamos a poner 88 millones de personas, las que tiene registradas. Binary, este... Ah, bueno, voy a poner acá también de este, su fundación. Le voy a poner acá este, 10 años. Y ya ustedes deciden qué les gusta más. 10 años tiene IQ Option. Ahora, Binary eh, se creó en el año 1999, o sea que está por cumplir 23 años años binary ok entonces eh, obviamente ya ustedes deciden quién es más conservador y a lo mejor sea, sea alguien dice no pues yo prefiero irme por el que tiene 23 años porque si tiene 23 años eh, obviamente tiene una liquidez muy buena económicamente hablando obviamente eh, pues es un broker a lo mejor que pues que tiene ya una infraestructura que ya pasó por una etapa de no sé ya cada quien hace ahí sus propios criterios ok binary 23 años cuánto tiene en este momento tiene un millón de personas activas. Ok, un millón de personas activas. Obviamente, bueno, es más de un millón, es 1.8, pero vamos a redondear así para rápido. ¿no? También a IQ Option le quité. Ahora, eh, ventajas, por ejemplo, de IQ Option. Otra ventaja, por ejemplo, es eh, en opciones de pago tienen las mismas. En opciones de pago, tanto para depósito, este, aquí lo voy a poner igual tanto para depósito como para retiros, es exactamente igual. Entonces, eh, no tienen por qué preocuparse de la parte de depósitos o retiros porque ambas trabajan iguales. Ok, déjenme nada más aquí poner otra, vamos a insertar, Ándale, ahí está. Ahora, les hablo también de la parte del eh, copy trade. IQ Option, eh, bueno, en el, so, el software que nosotros tenemos para IQ Option funciona de la siguiente manera es un semi automático, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? El software abre y cierra operaciones en automático, o sea, no es necesario que tú pongas eh, que te mandan una señal y que tú la tienes que poner, ¿ok? Pero es un semi automático, es decir, necesitas una computadora, ¿ok? Para el de IQ Option necesitas forzosamente tener una computadora y necesitas también, además de tener una computadora entrar en horarios específicos, es decir, en este caso la compañía te va a decir tienes que conectarte a las 7 de la mañana, hora de México, por ejemplo, y, este, y apagarlo a las 12 del mediodía, hora de México. En el tema de Binary.com, este de acá eh, tiene un sistema que se llama sistema remoto. El sistema remoto está conectado 24 7 Ok, el sistema remoto y este sí es 100% automático. Ok, entonces en este de Binary.com no necesitas un teléfono, una computadora. Lo puedes hacer desde tu teléfono. Entonces aquí lo voy a poner, a poner, no necesita PC. Ok, lo puedes hacer desde tu teléfono. Entonces desde aquí ya cada quien va tomando un rumbo, ¿verdad? Porque ya dices, ok, a ver, yo no tengo computadora, entonces como no tengo computador, pues yo no califico para este, pues el que me toca es el otro. Entonces, cada quien va a ir sacando sus propias conclusiones, según sus propios casos. ¿ok? Entonces, ya cada quien vaya viendo ventajas y desventajas para que vean cuál es el broker que ustedes quieren y necesitan. Ahora, para temas de retiro, los dos manejan Skrill, los dos manejan Neteller, los dos manejan tarjetas de débito o crédito, Visa o Mastercard. Y en los dos tienen muchas opciones de pago. La, eh, yo les recomiendo, en los dos, que ustedes, de la manera en la que le depositen dinero al software, bueno, en este caso al, al broker, por favor, es la misma manera en la cual vas a hacer retiros. Porque por eso es que a veces hay personas en YouTube que hacen videos y dicen, es que IQ Option o Binary no te pagan. Okay? No, no es que no te quieran pagar, es que tú, como usuario, e ingresaste el dinero, a lo mejor en cripto, y estás retirando el dinero por otro método de pago. Entonces, los brokers hacen un, una, un estudio para ver si realmente eres tú quien está haciendo el retiro, para que no se vaya a otra cuenta y a otra persona y no sea fraude. Ahora, otra información es IQ Option no tiene este, la, la opción de, de 12 fa No sé quiénes saben eh, lo que es, y si no saben, ahora lo voy a explicar. Y pues eh, Binary sí tiene 12FA. ¿Qué es 12FA para los que no saben? 12FA es un código de autenticación de Google, dos factores. Es un código que es un token que se genera eh, constantemente para brindar seguridad a las cuentas de las personas. Tú puedes ponerle 12FA a todas tus cuentas de brokers, a todas tus wallets eh, Bitso Binance. Eh, tú puedes ponerles eh, 12FA a todas para proteger tu dinero. Cuando alguien dice es que me robaron mi dinero de mi wallet, me robaron mis bitcoins. Bueno, te lo robaron porque no te proteges, porque no te no estás cuidando tus cuentas. Entonces, obviamente tenemos que cuidar todos nuestro dinero. Y aquí de lo que se trata es de cuidar el dinero de todos. Entonces, para cuidar el dinero de todos, yo les recomiendo siempre en su wallet de Binance, en su wallet de Bitso y en su. E, e incluso en, en puedes hacerlo en todas las aplicaciones que tienes en tu teléfono. Puedes poner el código de autenticación de Google, que es un código dos factores. Los que no saben utilizarlo, les prometo hacer una capacitación mañana o pasado. Podemos seguir haciendo. De hecho, eh, vamos a tener muchas capacitaciones, se los prometo. Nunca los vamos a dejar solos. Vamos a estar capacitando si es necesario todos los días para que ustedes se hagan expertos en el manejo de las plataformas. Se los prometo. ¿Ok? Aunque son automáticas, pero sí queremos que las conozcan. Y además todo va a quedar grabado para nuestra plataforma de capacitaciones. Ahora, eh, eso vamos a enseñárselos más tarde. No es necesario que lo conozcan hoy. Los que ya saben hacerlo, pues felicidades. Los que no saben, no se preocupen, les vamos a enseñar. Muy bien, entonces, Binary sí tiene 12 fa Es decir, tienes más seguridad en tu cuenta con el tema Binary. Ahora, las comisiones o fees, eh, IQ Option maneja un fee eh, X Y Binary cobra un poquito más de fee al momento de las transacciones. Y, y ahí es donde entonces tú puedes ganar un poquito más en alguna de las plataformas. Repito, ahí ya es cuestión personal. Eh, la compañía no te va a decir jamás que te vayas a uno u otro broker, porque eso lo decides tú. Okay. No hay como tal, la empresa no, no es dueña de ninguno de los dos brokers, ni tampoco eh, pues le van a pagar algo especial porque llevarte ahí. No, eso depende de ti. Okay? ¿Cuál broker quieres utilizar? En esos dos funciona el algoritmo. Por eso te dice, aquí están estas dos opciones, usa la que tú quieras. Ahora, IQ Option, en su, en su política de IQ Option dice que sí aceptan, eh, y, y aquí hay, una, hay un tema de confusión de ellos. Okay, IQ Option dice si aceptamos el copy trading remoto dice siempre y cuando venga de plataformas aseguradas así dicen ellos y que no sea scam así es como ellos lo manejan entonces les comento eh, ellos dicen en su política que ellos pueden bloquear una cuenta así dice IQ Option hasta que investiguen qué es lo que pasó con tu cuenta por ejemplo si tú accedes desde tu casa a tu cuenta de IQ Option, accedes, después vas a una plaza y te conectas a tu cuenta de IQ Option y después vas al cine y te conectas en el cine a tu cuenta de IQ Option y después vas al café y te conectas desde el café en redes gratuitas inalámbricas. Mucho ojo y mucho cuidado porque IQ Option tiende a bloquearte la cuenta. ¿Por qué? Porque estás entrando de diferentes puntos IP y para IQ Option tu seguridad es lo más importante. Entonces detecta diferentes puntos de IP y por ende piensa que te están hackeando tu cuenta y te pueden llegar a bloquear tu cuenta. Entonces es muy importante, por favor, porque esto pasa mucho. La gente por la emoción quiere estar viendo sus operaciones cada dos minutos. O cada un minuto o sea van. A, está la gente, o sea, de verdad, están en el cine y están viendo. A ver, vamos a ver cuánto lleva, a ver si es cierto, no? Entonces no, no es necesario que lo estén haciendo. Yo les invitaría a que lo hagan en una sola ubicación por el tema de seguridad de IQ Option, porque hemos visto cómo de pronto bloquean cuentas. Eh, no es muy constante, pero hemos visto que sí las bloquean por el tema de los diferentes puntos de conexiones IP. Para eso es esencial que lo hagas desde un solo punto y que no eh, trunques o bloquees que la compañía está haciendo las operaciones. Ahora, mientras el sistema está operando, el ideal es que tú no te conectes. ¿Por qué? Porque si tú te conectas para IQ Option hay dos sesiones al mismo tiempo iniciadas y para IQ Option alguien te está espiando y lo, y lo catalogan así. Así dicen sus políticas como espionaje. Entonces. Si en teoría, si te están espiando, IQ Option bloquea tu cuenta por seguridad tuya y hasta que tú les expliques que eras tú mismo el que entró, te vuelven a desbloquear tu cuenta. Entonces, es importante que, con, que conozcan este tema del bloqueo de cuentas y eh, también que conozcan el tema de... O sea, no es muy constante, pero sí les, esto, les estamos, les queremos enseñar lo que puede pasar para que se protejan ustedes y decidan pues cuál utilizar. Ahora, en el tema del copy trading. En el tema del copy trading, eh, aunque ellos dicen que sí lo aprueban, obviamente al ser un broker y obviamente al querer ganar ellos, es muy importante que ustedes sepan que ante el broker tú eres un trader. O sea, en ningún momento tú... Eh, ¿Cómo te lo explico? En ningún momento tú dices que estás usando un copy trading. Porque los algoritmos de copy trading lo que hacen es copiar las operaciones de un experto, pa, como si el experto fueras tú. Es una plataforma espejo, ¿ok? Entonces, si en teoría tú vas a aparecer en los rankings y ante los brokers tú vas a ser el bueno. O sea, ante los brokers George, Enrique, Antonio, todos ustedes que están acá van a ser los traders. Entonces es el tema de copy trade, ¿ok? Aunque sí lo conocen los brokers. Y si está permitido, es muy importante que ante los brokers ustedes son los traders, ¿ok? Siempre es, yo soy el trader, yo estoy haciendo las operaciones, ¿ok? Ante el broker. ¿Por qué? Porque técnicamente el broker es tuyo y la identidad es tuya. Lo único que el software hace es facilitarte el trabajo, años de experiencia, para que no tengas que hacerlo manualmente tú. Es lo único que hace, ¿ok? Copiarlo de un experto. No es que sea ilegal o alegal. ¿okay? Ahora les cuento de Binary. Binary sí acepta y promueve el copy trading. ¿okay? Sí lo acepta. De hecho, Binary tiene su propia plataforma de copy trading. Entonces, Binary no solamente lo acepta. Por ahí hay gente que se confunde. Y perdón por lo que voy a decir, pero en todos los lugares existe una persona que es el sabelo todo y que ya sabes, ¿no? Se sabe de todas, todas. Y como saben todo y dicen tener la experiencia de todo, no, como dice mi abuelita, nada más sus chicharrones truenan. Entonces, les quiero decir algo. A ver, si ustedes son traders expertos, con mucha experiencia en la industria, no tienen nada que hacer aquí. Váyanse a hacer su trading experto ustedes, porque ustedes son expertos. Entonces, si ustedes ya son expertos váyanse a hacer el dinero ustedes solos porque ustedes ya saben hacerlo vale y, y se los decimos en buen plan porque de pronto nos llegan los que son superestrellas estrellas para el tema del trading y yo les digo muy bien pues si eres tan bueno felicidades esto es para los que como yo que no somos tan buenos y los que no somos tan buenos y queremos copiarle a un máster pues aquí estamos calando entonces si tú quieres copiarle un máster bienvenido ahora me dice la gente a veces, me llaman, oye, es que qué va a pasar si el broker, se fíjense, se preocupan más por el broker que por ustedes. ¿Qué va a pasar? Pobre broker, va a perder dinero el broker, porque va a ser tanta la gente que va a estar ganando dinero que el broker va a perder. A ti que no te importe cuánto gano, cuánto pierde el broker, que te preocupe cuánto ganas o pierdes tú. Es lo que te tiene que preocupar. Ahora, eh, Binary, al aceptar el copy trading y ellos... Al poner su propia plataforma binary de copy trading, por ende te está diciendo que en sus políticas ellos aceptan el copy trading, porque así dice en binary: dice copy trading y te, ellos te ayudan a conectarte al copy trading. Entonces, de hecho, tú puedes ahí sí en el chat, a ellos sí en binary les puedes decir, oye, yo estoy haciendo copy trading y te dicen, ah, bienvenido, le ayudamos. Ok, entonces son las dos diferencias. Ustedes deciden cuál les gusta más o cuál les gusta menos. Al final del día, ustedes van a poner su dinero en la que ustedes quieran. IQ Option es la más popular, la más famosa y es una que incluso yo estoy utilizando. Se las he mostrado. Sin embargo, sí es importante, súper importante que a ustedes se les diga todas las cosas. A mí me gusta ser muy transparente y siempre les voy a decir lo bueno y lo malo de todo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de esa manera me siento, me siento tranquilo de estar brindando una información correcta. ¿ok? Entonces, siempre vamos a hacer lo correcto, aunque lo correcto no nos convenga a veces. Entonces, siempre vamos a hacer lo correcto. Entonces, aquí les pongo las dos opciones. Yo les voy a enseñar a utilizar las dos opciones. ¿Ok? IQ Option y Binary. Para el ejemplo de hoy y para el ejemplo de esta capacitación, el día de hoy voy a enfocarme en Binary. ¿Por qué? Porque puede ser que mucha de la gente que está hoy en la sesión no tiene una computadora. Es más, puede ser que mucha de la gente que está hoy en esta capacitación está desde un móvil conectado. Entonces, va a ser complicado que si estás en un móvil puedas instalar IQ Option. Entonces, hoy vamos a instalar Binary. ¿okay? Y los voy a conectar en Binary. Pero los que quieren trabajar con Equoption Option, vamos a hacer una próxima capacitación la próxima semana para explicarles punto por punto. Pero ya los que van a entrar a esa capacitación van a ser solamente los que tienen los requisitos, es decir, una computadora okay, eh, que entienden que van a conectarse en ciertos horarios, o sea, de manera manual. Pero el software hace su trabajo automático, entonces los que están dispuestos a esa parte, vamos a entrarle a la siguiente capacitación. Ahora, ventajas eh, y desventajas que yo veo como líder. De pronto en la industria de, que nosotros hacemos, que es el network marketing, de pronto vamos a estarnos moviendo de una ciudad a otra, o de pronto estás en un vuelo de 6 horas o de 10 horas o de 20 horas, y entonces en esos vuelos pues no podrías conectarte al hacer tu, tu trabajo manual en el tema IQ option Entonces, analicen ese tipo de cosas, porque puede ser que por la emoción decides de pronto utilizar uno y va a haber días que vas a dejar de ganar. Y analiza también que el hecho de que dejas de trabajarlo, pues es también repercute a tus ganancias incluso del equipo, porque un día que alguien no se conecta es un día de menos ingresos para todos, para ti y para toda la, la organización. Ahora, hay, la compañía está trabajando ya en un 1.1, en un o sea, en una versión 1.1 de su software, en el cual, en esa versión 1.1, quieren hacer lo mismo que Binary. Es decir, están trabajando para que en la segunda versión de la compañía, de la aplicación, las personas puedan conectarse de manera remota a IQ Option también. Es decir, en un mes más o menos, entre un mes y un mes y medio. Las personas van a poder conectarse desde un teléfono móvil a IQ Option también y van a poder también copiar en piloto automático 24-7 en IQ Option. Entonces no se preocupen, no se asusten. Si de pronto tú dices, oye, es que yo ya me había quedado con la idea de IQ Option. No te preocupes, IQ Option también va, sigue utilizable. Es más, ya lo podemos utilizar desde hoy ¿eh? IQ Option. El tema es que no está conectado en el tema remoto desde un móvil. Entonces, para conectarlo remoto desde un móvil, lo vamos a hacer más o menos en la siguiente versión, que es la versión 1.1. Ahora, muy importante, líderes, a lo mejor eh, esto es en el tema binarias, y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Ahora vamos a ir al, al broker, pero voy a hacer una pequeña pausa porque es importante que ustedes entiendan que esto que estoy hablando es uno de nuestros servicios. Tenemos más servicios. De hecho, los que me han puesto atención en las reuniones, He hablado de desarrollos que ya están listos de la compañía, pero nos van a ir soltando desarrollo por desarrollo cada cierto tiempo, Es conforme vayamos trabajando. A ver, hay algunos que se han preocupado por la competencia y me dicen, oye, esta compañía, y ya todos van a saber cuál es, esta compañía es nuestra competencia, trabajan solamente con criptos y hacen algo muy similar, que es un copy trade, okay, pero solamente en Binance. Muy bien, les tengo una noticia. Nosotros también tenemos ese desarrollo ya listo. O sea, nosotros también lo tenemos. Ellos no tienen binarias. Ellos no tienen Forex. Ellos solamente tienen el tema cripto. Nosotros, uno de nuestros productos, o sea, el primer producto que estamos vendiendo por pre-lanzamiento es el de binarias. En el broker que tú quieras. El segundo producto, y que ya se los expliqué también y lo voy a poner acá, es el producto de Forex. El producto de Forex, para los que no saben, porque por ahí hay gente que dice, oye, es que qué va a pasar con mi dinero, eh, que, eh, porque yo tengo mucho dinero, y si, ¿qué, qué pasa si un broker me cierra o no me quiere pagar, o hay gente que no cree en el tema de las binarias, porque dicen que las opciones binarias son apuestas. Hay gente que eso cree, y está bien, mira, no estás para convencer a nadie, ni para cambiarle la mente a alguien. Si alguien te dice, oye, a mí no me gustan las opciones binarias, Tú le vas a decir, no te preocupes, bienvenido de todos modos al equipo. Tenemos un sistema de Forex. ¿Qué hace nuestro sistema de Forex? Acuérdense que en la presentación se explica que tenemos un algoritmo que trabaja 24 horas al día, los cinco días de la semana, en la sesión de Londres y en la sesión de Nueva York. Trabajamos con un sistema, un algoritmo 100% automatizado, ese sí, en cualquier broker. Aquí la persona decide cuál broker utilizar. El que la compañía te recomienda se llama XNEX. ¿Por qué? Porque es el único broker que te permite depositar y sacar el dinero de manera instantánea. Y te permite depositarlo y sacarlo en cripto y las comisiones son muy baratas y no te piden nada para sacar tu dinero. Por eso recomendamos Exnex. Y hoy voy a explicar cómo abrir una cuenta en XNEX. Porque todos los que quieran poner su dinero a trabajar en Exnex desde el día de hoy pueden hacerlo también. Ok, ya pueden hacerlo también. Es decir, este también es nuestro producto. No le hemos hecho tanta publicidad al producto de Forex, pero es muy importante que ustedes sepan que el producto de Forex es un productazo. El día de ayer, eh, yo, yo de hecho ya tenemos eh, por ahí, le pedimos a algunas personas que fueran que fueran eh, opciones, que fueran, eh, ¿cómo se dice? Como personas que nos apoyaran eh, para el tema de las pruebas. Eh, y por acá, por ejemplo, hubo alguien, porque fueron cantidades distintas, solamente para comentarlo, hubo alguien que invirtió este, no, 998 dólares el día hace dos días. De hecho, aquí está en la sala ese alguien este, que se llama Eduardo. Entonces, él invirtió 998 dólares hace dos días, no me dejará mentir. Y está ganando en promedio, bueno, hasta este momento, comenzando el día, lleva 11.70 de ganancias. ¿Ok? ¿Cuánto trae de flotante? Nada. O sea, él, él invirtió 998 hace dos días y en este momento tiene 1.050. O sea, una ganancia del 5% en dos días, o sea, el 2.5 diario. Ventajas y desventajas. Aunque no te guste binarias, bueno, tenemos Forex que también está generando más o menos un 2.5 diario. Entonces, sí, es cierto, a lo mejor en el tema binarias el riesgo podría ser un poquito más alto. En el tema Forex el riesgo aumenta un poquito, sí, es, perdón, baja un poquito, pero también baja un poquito el tema de las ganancias que obtienes. Entonces ya es cuestión de, de, de gustos, es cuestión de riesgos, qué quieres, qué no quieres. Tenemos Binarias, tenemos Forex. Cada quien decide cuál es el producto que necesita. Entonces, al final del día, quien va a tomar la decisión de cuál broker utilizar o qué sistema utilizar, vas a ser tú. El siguiente desarrollo, ese no tengo fecha de cuándo se lanza. Sin embargo, comentarles. El de Binarias, hoy lo vamos a instalar con ustedes. El de Forex, hoy lo podemos instalar con ustedes. Y el tercero, que es el de Binance, Ok, El copy trade de Binance, que es el que todo el mundo se asusta de las competencias. Bueno, pues les tengo la noticia de que ese desarrollo ya está completamente terminado. Lo único que se está haciendo es un backtesting. Se está haciendo un backtesting donde durante seis meses la compañía los prueba, prueba que todo está trabajando de manera correcta y después los lanza al mercado. Entonces, tenemos el producto también para criptomonedas, para la gente que diga, no, es que a mí me gusta solamente Binance y yo en Binance confío, ok, tenemos también el producto de criptomonedas. O sea, tenemos todo lo que en su momento eh, existe en el mercado, lo tenemos todo en la misma plataforma para que generes dinero, ¿vale? Ok, entonces, aclarado este punto, voy a comenzar con lo que es, eh, en este caso, eh, Binary.com, ¿ok? Voy a binary. Eh, ya, ya muchos hicieron es por ahí el la instalación de sus propios IQ Option y se dieron cuenta que les hace ciertas preguntas. IQ Option, por ejemplo, te pregunta: ¿Tienes experiencia en el mundo del trading? Te pregunta IQ Option: ¿Cuánto tiempo tienes? ¿De dónde vienen tus fondos? Y ese tipo de preguntas que en este caso te hacen los brokers es porque hay dos tipos de apalancamiento que utilizan los brokers. El primero se llama Maker Makers. ¿Qué es esto? Los brokers, todos los brokers dicen lo siguiente. Si tú eres un inversionista que no sabe, es muy probable que vas a perder tu dinero. Entonces, como no sabes, obviamente el broker te pone en un programa Maker Makers. ¿Qué es eso? Te pone en un programa donde ellos no mandan tu dinero al proveedor de liquidez. Es decir, ellos son el propio proveedor de liquidez. Es decir, si tú ganas, ellos te pagan de su dinero. Si tú pierdes, ellos se quedan con tu dinero. Eso es Maker Makers. ¿okay? Ahora, pero cuando llega alguien que sabe, entonces el broker dice, ok, este sí sabe. Y como este sí sabe, lo voy a mandar al proveedor de liquidez. Por eso es importante que cuando ustedes se registren, al llenar los datos, pongan que sí saben. Porque ustedes van a ganar mucho dinero. Esto es real. Y como van a ganar mucho dinero, es importante que su cuenta se mande al proveedor de liquidez. ¿okay? ¿Por qué? Porque al momento de que generes las ganancias, será el proveedor de liquidez el que te va a pagar. En este caso, por medio del broker. Por eso es que mucha gente dice, es que yo hice binarias y no me pagaron. Ok, No es que no te pagaron, es que desde el principio hiciste un registro mal. Si ya te registraste de la otra manera, no te preocupes. No te preocupes, no pasa nada. ¿ok? A, en cuanto el broker comience a ver tus operaciones y pasas de un profit del 100%, en automático ellos dicen, este sí sabe, y entonces te pasan al proveedor de liquidez. Pero los que recién se van a registrar, por favor, recuerden que ustedes son el trader con experiencia que sabe. O sea, realmente el algoritmo eh, va a trabajar a tu nombre, ¿ok? en tu cuenta, pero es un algoritmo con experiencia. ¿Vale? Muy bien. Con esto que les estoy explicando, entonces ya quedan respondidas muchas de las dudas que algunos tenían. Porque de pronto es que la gente dice, oye, es que no van a tener liquidez para pagarme. Oye, es que ¿qué va a pasar cuando seamos 10 mil o 100 mil o un millón de personas? ¿Van a poder pagarnos? Es lo que la gente nos pregunta. A ver, muy importante, recuerda, si lo haces como te estamos asesorando, no deberás tener problemas. ¿Ok? Me preguntan si pueden conectarse a los tres. Les tengo una noticia. Sí, sí se pueden conectar a los tres. ¿Ok? Desde hoy les voy a enseñar a conectarse en dos. Porque el de IQ Option, recuerden que lo haremos la siguiente semana. ¿Por qué? Porque se está implementando el sistema remoto. Pero el de binary.com lo pueden comenzar a probar hoy y el de Xnext también. ¿Ok? Binary y Xnext, sí, hoy. ¿Vale? Muy bien. Entonces, eh, por, los pueden probar todos. Los, todos los van a probar gratis. ok Cada uno tiene diferentes cosas que vamos a estar utilizando, pero con esto me siento más tranquilo de que ya ustedes tienen la información más completa. Esta capacitación la quise hacer así de completa como la acabo de hacer ahora para que ustedes conozcan, porque de pronto cuando yo decía... El, es que el broker, la gente decía, pero qué es un broker, ¿no? Y, yo, y luego decíamos, no, pues es que el apalancamiento o el proveedor de liquidez, la gente no entendía nada, ¿verdad? Ok, ahora ya saben lo que es un Maker Makers y ahora ya sabes lo que es un proveedor de liquidez. Solamente para que ustedes sepan qué pueden contestar ante una objeción cuando les preguntan sobre proveedores de liquidez, los proveedores de liquidez más importantes del mundo son J.P. Morgan. ¿Han escuchado hablar de J.P. Morgan, no? Seguramente... Es uno de los proveedores de liquidez más importantes a nivel mundial. Otro de los proveedores más importantes se llama Goldman Sachs. ¿okay? Seguramente han escuchado. Ellos dos son de los proveedores más famosos. El dinero de liquidez de los mercados se controla directamente en Japón. Cuando un broker manda el dinero al proveedor de liquidez, lo manda directamente ahí. Y desde ahí es donde el dinero, cuando tú haces una operación, imagínate que el dinero se como que lo bloquean. Y una vez que tú ganas, te regresan tu dinero invertido más tu ganancia. Cuando pierdes, te quitan tu dinero completo. ¿Ok? Para eso podemos después hacer otra capacitación que yo con mucho gusto les voy a dar, donde incluso podemos entrar a, los, a las plataformas que muestran. Esto es como la blockchain. ¿Ok? Es, es transparente. Y tú puedes ver todo lo que yo te estoy diciendo. Yo te lo puedo transparentar. Es como la blockchain. Y en la blockchain tú puedes ver todas las transacciones que se hacen y también puedes ver exactamente cuánto están cobrando o ganando los proveedores de liquidez. De esa manera vas a sentir una seguridad mayor de en qué broker o en qué proveedor de liquidez obviamente te tiene tu broker para saber si te van a pagar o no te van a pagar. Si ustedes vieran las cantidades enormes que se ganan, Ganan por segundo. Han visto la blockchain y han visto las transacciones que se hacen en la blockchain. O sea, cuando ves las confirmaciones que tiene tu transacción de Bitcoin o de Ethereum, te das cuenta de los movimientos tan grandes que se hacen. Entren a Bitso o a Binance y vean las órdenes que están abiertas. Hay órdenes de 50 Bitcoins, de 100 Bitcoins, de 1000 100, de Bitcoins y dices, oye, o sea, en este momento, en este segundo se están moviendo 100 Bitcoins, 1000 Bitcoins y 10, 10,000 Bitcoins, ¿no? Y ahí es donde dices, oye, espérame y, y yo voy a mover. .01, ¿no? Y entonces cuando ves que tú vas a mover un .01 de Bitcoin o un .1 de Bitcoin y ves que alguien está moviendo mil bitcoins o cien mil bitcoins, entonces te das cuenta que eres un pececito de una pecera de, de tu casa, ¿verdad? Chiquitito. Y te das cuenta que el mercado es tan grande que tiene ballenas en el mar muy grandes. Muy bien, exactamente igual es el proveedor de liquidez. Me decía alguien ayer, oye, es que, ¿qué va a pasar cuando le estemos ganando tanto dinero al broker y, y, y no nos va a querer pagar? Y yo le dije, ¿cuánto dinero vas a invertir? Y me dijo, 150 dólares. Yo me quedé, ay, este, ¿cómo te explico, verdad? ¿Cómo te explico? Le dije, a ver, métete a ver las transacciones que se están haciendo en este momento. Me metí con él a ver las transacciones y hay transacciones que por minuto se están haciendo de 10 mil dólares en una sola operación o de 20 mil de hecho, ayer Samuel, eh, el Master Trader, esto es un comercial que les va a gustar, entró a un concurso. Dentro del ramo de las binarias hay concursos constantes y a ellos les pagan un premio de 5 mil dólares o 10 mil dólares en esos concursos. Esos concursos, todos los traders inician con un dólar. A ver, escuchen esto. Inician, les dan un dólar a todos para empezar en partes iguales, ¿ok? Todos inician con un dólar. Su misión es duplicar ese dólar uno. Y el que gane más dinero con un dólar es el campeón de ese concurso. Se registra la gente en todo el mundo. Les dan un límite de tiempo, tres o cuatro horas para lograrlo. Ayer Samuel quedó en el lugar número 30 de todo el mundo. ¿Y saben qué hizo con un dólar? Ayer Samuel hizo 387 dólares con un dólar ayer. O sea, hizo 387 veces más de la inversión. A Samuel es al que le estamos copiando. ¿Ok? Con Samuel, o sea, Samuel es el master trader del grupo con el que estamos trabajando. Entonces, si queremos que sepan, Murphy, Eric, Murphy, lo puedes buscar en IQ Option y está en el número uno de IQ Option. Samuel Murphy está en el número uno de IQ Option. Si te vas al ranking semanal de México en IQ Option, lo vas a encontrar Eric. En el ranking, De hecho, puede estar entre el, el, los primeros tres lugares. Bueno, ayer, Samuel estaba en primer lugar y la persona que le seguía está como 40 mil dólares abajo que él. Entonces, yo creo que sigue en este momento en el primer lugar. ¿Ok? Mira, tan solo Samuel en esta semana yo creo que lleva, no sé, ahí pueden ver, esto es público. Como digo, esto es transparente como, como la blockchain. O sea, solamente es falta de información, ¿no? A veces. Pero ustedes pueden ir y descubrir que todo lo que estoy diciendo es verdad. Pueden verlo en IQ Option. Hay una parte que dice ranking y semanal, y ahí tú puedes ver en el ranking semanal el nombre de Samuel. ¿Ok? Bueno, vamos a darle. No, eh, bueno, sí, en binary opera, pero en binary como tal no está el ranking. El ranking lo puedes ver en IQ Option, Roberto. ¿Vale? Muy bien, pero sí es obviamente opera en binary, porque están conectadas las dos. Es el mismo algoritmo, está ligado a las dos. Las dos ponen las mismas operaciones. ¿Vale? Muy bien. Dicho todo esto y habiéndoles capacitado ya con todo esto, vamos a binary. Eh, voy a abrir mi computadora, les voy a compartir mi binary y repito que todo esto está siendo grabado precisamente para efectos de capacitación. ¿Ok? Lo pueden ver las veces que quieran. Por ahí, si por alguna razón se les pierde algo, no se preocupen, este, que todo tiene solución. ¿Vale? Lo pueden volver a ver. Estoy en mi cuenta de Binary, esta es una cuenta, eh, para, a ver, para abrir una cuenta de Binary, ¿qué tienes que hacer? Es muy sencillo abrir una cuenta de Binary, de hecho voy a intentar abrir una nueva, eh, voy a, a abrir otro navegador, porque este, como ya la tengo automatizada, déjame abrir el Chrome y desde el Chrome voy a abrir eh, el navegador. ¿Qué les parece si las preguntas este, las dejamos al final? ¿okay? Porque me están haciendo preguntas y no quiero hacer todavía más largo este video. Igual lo vamos a cortar. Lo vamos a estar cortando nada más para que tengan las partes más importantes. Ok. Voy a entrar a Binary. A ver. No me manden WhatsApp. A ver. Vamos a entrar a Binary. Y... Ok. La plataforma se llama así tal cual. Binary.com. Acá pueden ver mucha información de Binary. Ok. Eh, por ejemplo, la empresa. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuántos años tiene? Acá puedes ver, de hecho, en su logo, vean lo que dice su logo. No sé si pueden verlo acá del lado izquierdo. Dice eh, que ellos este, están desde el año 2000. Sin embargo, por acá este, dice que desde, se constituyeron desde el año 99. Ah, no, no sé si les comenté esto, pero todos estos premios son los que tiene Binary. ¿Ok? Eh, aquí dice Binary.com es el pionero galardonado en la industria de las opciones binarias y nos, nos enorgullece lo siguiente, ¿no? Más de 2 mil millones de dólares en transacciones, servicio al cliente, plataforma, etcétera. O sea, ustedes pueden ver, estudien esto, ¿no? Para que de pronto cuando alguien te pregunta, oye, es que esos son fraudes, oye, es que esos eso son apuestas. Bueno, pues mira que acá tienen este, tantos premios, ¿no? Y reconocimientos y, y bueno, pues ahí la verdad es que esto es información que la gente podría revisar. Ahora, acá en Binary eh, tienen, ellos tienen uh, patentes, tienen seis patentes. Entonces pueden venir, ustedes estudien Binary, o sea, li, y, y IQ Option también. O sea, estudien las dos y tomen la de mejor decisión, la que a ustedes les convenga más. Ok, voy a abrir una cuenta. Hay un link, ok, hay un link que se les va a enviar, pero no hoy. Entonces hoy, como ya les surge, entren con este, entren abiertamente, porque el link viene con el algoritmo de IQ Option, porque ahí viene ya para la que te quieras ir. Sin embargo, en algún momento se les va a pedir que ustedes acepten que están entrando en forma retroactiva con el link de la compañía. Pero eso después se los mando. Va a ser un link que les vamos a enviar nada más para que su cuenta se vincule. Pero eso va a ser después. No se preocupe. Entonces, le damos en abrir una cuenta gratuita. Y entonces acá le vas a dar en crear una cuenta gratis. Entonces, voy a poner un correo electrónico. ¿ok? Este, ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? Bueno, voy a poner uno. estoy estoy haciendo una una prueba real ok voy a crear una cuenta y listo Pon, pones tu correo electrónico te dice que vayas a tu correo electrónico y que lo único que tienes que hacer es validar en tu correo electrónico este que te acabas de registrar o sea así de rápido fue vieron qué difícil fue no tuve que poner nada no tuve que hacer nada entonces ya me llegó el correo electrónico lo que voy a hacer es hacer clic en mi enlace ok y listo, ya estoy dentro. Eh, de hecho, voy a hacerlo desde el mismo navegador porque de pronto se ponen, este, se, se ponen más quisquillosos no cuando no viene del mismo navegador. O vamos a ver si me permite iniciar sesión. Vamos a ver si me, si me deja. vale y Si no me deja, pues vamos entonces allá. Mira, en, en mi celular, y si no me conecto desde el celular para que incluso lo vean en una plataforma remota, voy a conectarme desde mi celular. Bueno, no, hagámoslo acá para que lo vean en grande. Eh, lo que yo voy a hacer ahora es, ya tengo acá la opción, la voy a enviar, me la voy a enviar a mí mismo por WhatsApp para poderla, para poderla abrir y este, desde el navegador junto con ustedes. Entonces, denme un segundo para poder abrirla. No me manden WhatsApp, por favor. A ver, denme un segundo. Voy a poner, me están llegando muchos WhatsApp. Ok, muy bien. Voy a abrirlo acá en el navegador. Permítanme dejar de compartir un poquito la pantalla, nada más para abrir el otro navegador, en donde tengo la liga que me acabo de enviar para copiarla. Y bueno, técnicamente lo único que estoy haciendo es copiar el vínculo. ¿ok? Es lo único que estoy haciendo. Y vuelvo a compartirles la pantalla. Entonces, técnicamente, si lo haces igual que yo y de pronto te llega el correo a tu teléfono, lo único que haces es eh, la liga, te la copias de tu teléfono, envíatela por WhatsApp. Y la abres en el mismo navegador para que no tengas problema. Tal cual yo lo acabo de hacer. O sea, literal. Me mandé la liga de mi teléfono a mi, al navegador. Este, ¿Por qué? Porque ni me acuerdo la contraseña de ese correo que puse ahorita. En, ni lo uso. Dale, por eso lo hice. Ok, entonces, país de residencia, este, México. Y voy a crear una contraseña nada más acá por, este, por ejemplo. Eh, les recomiendo siempre utilizar una letra mayúscula ni al inicio y al final poner un signo, ya sea el de pesos, ya sea el de admiración, el de pregunta. ¿Por qué? Porque de pronto pones hasta tu fecha de nacimiento y alguien se la sabe y puede entrar muy fácil. Pongan una contraseña que no sea fácil de clonar. Este, por ahí no sé. Pongan cosas como cuchara o no sé, algo así que nadie se imagina que es tu contraseña. Este, no sé. Ahí piensen qué podría ser no sé bolsa ratón este control este aire acondicionado gafas no sé cualquier cosa así esto, todo lo que traté de ver ahorita alrededor es lo que mencioné muy bien cosas que te acuerdes también y que no se te vaya a olvidar entonces creas una cuenta demo vamos a hacer esto vas a decir oye Emma pero no no queremos crear una cuenta demo o sea queremos una real eh, eh, es así el trámite inicial entonces voy a guardar esta contraseña acá ya estoy dentro del broker. Ya creé mi cuenta. Así de difícil fue. ¿Ok? Entonces te dice, ¿por dónde te gustaría empezar? Vamos a darle en opciones digitales. ¿Ok? Después, ya estamos dentro de la plataforma. En teoría, ya entramos a la plataforma. ¿Cuál es el siguiente paso? Depositarle a la cuenta. ¿Ok? Entonces, eh, lo que voy a hacer es depositar a mi cuenta. ¿Cómo lo voy a hacer? Acá donde dice cartera. ¿Ok? Dice el saldo que hay actualmente. Van a decir, oh, tengo 10 mil dólares no de bono de bienvenida. Qué ventaja, ¿no? Este es, es ficticio, obviamente, es un demo. Eh, acá pueden ver el dinero que tienen. Obviamente esto es demo, no estoy en una cuenta real. Acá puedes ver las tablas de ganancias y acá en el extracto puedes ver el balance que has depositado, retirado o las ganancias que se han ganado o sacado. Ahora, aquí en el cajero, ok, es donde vamos a depositar. ¿Aceptan depósitos? Por ejemplo, los que tienen cripto y les gusta el mundo cripto. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USD Coin y Tether. A mucha gente le encanta Tether. Ok, hay Tether. Nada más asegúrense de la red. Es la red ERC-20. Ok, nada más asegúrense de la red. Por el tema de que no se les vaya a perder el dinero. Incluso pueden hacer una prueba con un dólar o con dos. Y ya después, si vieron que todo funcionó, pues entonces pones el resto del dinero. ¿vale? Ok, en mi caso, voy a hacerlo aquí. Le voy a poner Depositar. Cuando te pregunta qué moneda vas a poner el dólar, ¿okay? siempre la moneda que nosotros utilizamos es el dólar, porque el software está conectado en dólar. Aunque vivas en Europa, por favor pon dólar. vale Ok, acá pones tus datos. En este caso, yo no me puedo registrar con mi nombre porque ya tengo otra cuenta. Entonces voy a poner un ficticio, aunque yo sé que esta cuenta no va a progresar. ok este no sé me quiero ape mi apellido de hoy va a ser Rivera como George porque quiero irme a Dubai como él se acaba de ir vale fecha de nacimiento voy a poner que nací en diciembre y lo voy a poner del 93 para ser más joven y nací el día de noche de Navidad ¿ok? nací el día de Navidad acá vas a poner tu número de teléfono entonces este yo voy a poner uno inventado porque no puedo poner el mío porque ya estoy registrado. Entonces voy a poner un número inventado. Ahí si a alguien le llega una llamada, un mensaje, pues les dicen que hola. Entonces, este, acá le doy en siguiente. Eh, entonces acá me dice que ponga mi dirección. Entonces yo voy a poner una dirección este, X. Voy a poner al dama, este, no sé, a ver. No sé, ¿cuántos años tienes, Toño? 30, ¿verdad? Ah. Voy a ponerle 30 por toño. Ok, estoy haciendo una prueba. Eh, ciudad, le voy a poner que vive en Guadalajara. Ok, es ficticio. Este, el estado voy a poner Jalisco en este caso, porque es Guadalajara. El código postal, híjole, necesito un código postal de Guadalajara. A ver, este, avaroa un código postal de Guadalajara. Este, a ver, ponmelo ahí en el, en el chat. Ok, ahí está, ya me lo pasaron, $45, $6.50, gracias. Gracias, mi George. Entonces, para que me lo crean, ¿no? Si no, no me van a creer porque puse Guadalajara. Entonces, doy siguiente. Ok, entonces, ya con esto te da la advertencia de riesgos. Lo que yo siempre hablo en, los, en, en, el, en el Zoom, siempre todos los brokers te ponen esta advertencia de riesgos. Ok, entonces, por eso lo hago. Entonces, ya se supone que ya lo leíste, le das que sí, lo aceptas, casi nadie nunca lo lee. Léanlo si lo quieren leer. Okay, yo ya yo yo por temas de tiempo voy a decir que ya lo leí si no no puedo avanzar de todos modos ok entonces le damos listo éxito ahora depositar ahora qué voy a hacer ahora sí ya puedo depositar todas estas son las opciones de depósito ok tarjetas de crédito visa y mastercard eh, Skrill, perfect money eh, pay card eh, no sé web money, Oxo. Nada más recuerden que la opción con la que depositas es la misma opción con la que haces el retiro. En lo personal, los retiros no tardan nada con Skrill y con Neteller, ¿ok? Yo recomiendo Skrill o Neteller, pero pueden utilizar la que quieran. Repito, los más rápidos son con Skrill y Neteller, ¿vale? Ya cada quien escoge el que quiera. Lo único que vas a hacer es dar clic en Skrill y aquí vas a poner la cantidad. En este caso le pongo 100 dólares. Y me va a decir que, tiene, que me va a redireccionar a mi cuenta de Skrill. ¿Okay? Aquí le damos que sí aceptamos las cookies. Y acá, en teoría, yo voy a poner mi usuario y contraseña de Skrill. No lo voy a poner en este momento porque el correo que registré no es mi correo donde tengo mi Skrill. Entonces, una vez que yo pongo aquí mi correo de Skrill y mi contraseña de Skrill, doy iniciar sesión, me aparece el saldo que tengo en Skrill. Le das pagar y en un segundo está el pago realizado. O sea, no tarda ni siquiera más de un segundo. Es instantáneo. Lo mismo sucede con tarjetas de crédito, este, con tarjetas de débito. Solo recuerden que el método que utilices para pagar debe de ser el mismo método con el que vas a retirar. ¿Okay? Si no, vas a tener problemas para retirar. ¿Sale? Ok, eh, vamos a hacerlo con cripto ahora. Vamos a pensar que usamos Tether en la red USDT-RC20. Seleccionas Tether, le das añadir cuenta y entonces miren lo que nos va a abrir. Te dice éxito, le vamos a dar, este, depositar ahora con USDT. Aquí te da el código QR, lo puedes, literal ya sabes, ¿no? Los que ya tienen experiencia en cripto, lo puedes copiar o, le, o puedes copiar acá a la liga. Está aquí, este, RC20-USDT. Para efectos del presente, de la presente prueba. Este, el que guste puede escanear mi código QR y regalarme 100 dólares. Este, si hay alguien aquí en la sesión, este, bondadoso que quiera aprovechar, pues está bien. <ríe> no, está bien. Entonces, ahí está el código con el cual yo puedo depositar este. En este momento, técnicamente nada más lo copiamos y listo. Obviamente copiándolo, te va a aparecer aquí después de las validaciones, que son como 5 o 10 minutos, dependiendo de la red, ya te va a aparecer tu dinero dentro de la cuenta. ¿Ok? Una vez que hiciste esto, acá donde dice, donde dice este cuenta USDT es donde te va a aparecer tu dinero, porque esto va a ser una cuenta real. Va a aparecer una cuenta R y va a aparecer el dinero que tienes. Ahora les voy a compartir la cuenta que ya tengo creada, en este caso con Binary, para que, para que vean un ejemplo real, 100%. Entonces, en este, este ejemplo, les quiero compartir ya cómo funciona. En mi caso ya tengo fondeada mi cuenta. Imagina que ya la fondeaste. Entonces acá de este lado aparece tu cuenta y la cuenta demo, ¿ok? Vas a seleccionar la cuenta real en dólares, que es la que ya creaste, ¿ok? Y entonces te vas a ir a donde dice operar, ¿ok? Ya aquí van los pasos. <coughs> Pónganme atención acá. Entonces es operar. De ahí te vas a donde dice Web Trader. ¿Qué? ¿okay? Web Trader es la opción. Cuando te vas a Web Trader, ahí en Web Trader, mira lo que aparece. Acá ya estamos entrando a la configuración para hacer movimientos y transacciones, ¿ok? En teoría, aquí ya está operando el mercado en mi cuenta real, ¿sale? Yo ya estoy conectado. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? De pronto, si se pierden, esto es como una computadora. De hecho, acá abajo ven. No sé si ven abajo a la izquierda dice copy trading. Yo ya estoy conectado acá con el copy trading. ¿okay? De hecho, está minimizado. Entonces, para efectos del presente video, les, se, ha, se ha puesto una, un token genérico que va a cambiar una vez que se registren en el back office. O sea, este token que van a ver hoy solamente es para esta demo, porque como este video va a estar grabado y lo va a pasar todo el mundo. Pues obviamente ese token no va a ser el token abierto, gratuito para todo el mundo. ¿Ok? Además este no trae un límite. Entonces, ojo con esto. Lo que tienen que hacer entonces es ir acá y aquí de este lado les va a aparecer la opción de Copy Trading. ¿Ven aquí que dice Copy Trading? ¿Ok? Del lado derecho y ahí aparece la opción que dice Copy Trading. Si ¿Sí están viendo mi, mi, mi pantalla, verdad que sí? ¿Sí? Ok. Veo, veo a George y a, Jorge, y a Toño. si ¿Sí me pueden mover su cabeza? Ok, perfecto. Vale. Entonces, se van aquí donde dice Copy Trading. Entonces, acá donde dice Copy Trading, ustedes seleccionan esta opción que dice Copiador. ¿Ok? Aquí donde dice Copiador. Entonces, acá donde dice Copiador, ustedes lo que van a hacer, van a agregar aquí donde dice que agregues el nombre de, de, de la API del trader, vas a poner esta API Key, que se las voy a enviar en este momento en el chat. Se las voy a poner aquí en el chat. ¿Ok? A ver. Voy a ponerle... Listo. Ya se los mandé. De todos modos, se los voy a mandar en, el, este, en los grupos que tenemos. ¿Ok? Pero esta es la API que... Ahora, fíjense bien. Ese token lo van a poner ustedes aquí. Una vez que lo pongas, vas a dar clic en este botón para agregarlo. ¿Sale? Yo voy en este momento a parar mi copy trade entonces, este, ¿vieron este botón que acabo de seleccionar? Es como un play y un stop, ¿verdad? O sea, es un play y un stop, muy sencillo. Entonces, con eso vas a copiar. Ahora, vean esto. Aquí van a aparecerte ajustes de copiado. Ojo con esto. Estos campos deben de permanecer en, sin nada, porque por default el sistema te va a poner ahí 10 o 1 o 100. Por favor, borra todo. O sea, lo, donde dice inversión mínima, donde dice inversión máxima, donde dice activos y donde dice tipos de contrato, todo esto no pongas nada. Ok, déjalo en cero y vas a poner aquí actualizar para que quede totalmente en blanco. Entonces después vas a hacer clic aquí en este botón como si fueras a reproducir una canción o un audio. Ok, le vas a hacer clic y en ese momento estás conectado ya. Fácil o difícil. Facilísimo, ¿verdad? Ok, ya estás conectado. Felicidades, es todo lo que se tiene que hacer. Y desde ese momento ya están copiando las operaciones. Listo, ya acabamos. Ya se acabó. Así de ridículamente sencillo es. ¿Se fijaron? Porque de pronto había una especulación de qué tan difícil iba a ser. Ventajas. Puedes desconectarte de tu máquina y se van a seguir copiando las operaciones que se hagan. ¿Ok? No se hacen operaciones cada cinco minutos. De hecho, en este momento no se está operando para que todos puedan abrir sus cuentas, puedan fondear sus cuentas. Y hoy se comienzan a poner operaciones a partir de las seis de la tarde. Hoy, de hora de México. ¿Para qué? Para que ustedes tengan tiempo de aquí a las seis de tener preparados sus copy trading y a las seis de la tarde, entonces, todo el mundo pueda ya ver operaciones en sus máquinas. ¿Ok? Les recomiendo tutoriales, este, antes de preguntarle a Toño, a mí o a cualquier persona, ¿ok? Vean tutoriales, sean autocríticos y auto, este, todo, autodidactas. Vayan a YouTube antes de preguntarnos, vayan y aprendan primero, ¿sale? Vayan a YouTube, de verdad sirve más. ¿Ok? Preguntas, dale, Toño. Eh, Emma, este, yo traté de hacer el proceso desde el celular mientras tú lo estabas eh, platicando. Eh, y bueno, pues como la configuración y el orden de las cosas en, en el celular es distinta, pues bueno, no, no puedes seguirte el ritmo. Okay. Este, pero bueno, pues es cosa de que la gente ahí le busque, porque picándole te das cuenta dónde están las cosas. Sin embargo, ah, creo que sería conveniente en algún momento hacer una, un, un tutorial desde un móvil para que se pueda hacer fácilmente. Porque como tú vale. lo mencionabas, mucha gente lo va a hacer desde su celular. Correcto. Por otro lado, este um, Pregunta. ¿Tú ahorita hiciste el proceso para poder fondear a través de dólares? Ajá. Sí. Eh, yo hice el proceso... <ríe> Como soy de Contreras? Hice el proceso para, para cripto. Entonces yo abrí la, eh, el, el monto... Bueno, abrí la cuenta de cripto en Litecoins. Um, una vez que yo fondeé mis Litecoins y yo haga el proceso que tú acabas de hacer, entonces, ¿van a tomar el capital desde criptos o cómo, cómo va a ser el tema? Sí, se toma desde cripto. De hecho, hay una opción acá donde se convierte. Es en... Creo que es en la cartera. Eh, bueno, en mi caso ya no puedo porque tengo todo en, en dólares, pero hay una opción donde te convierte el, el dinero eh, en USD. Como en teoría, ya ves que escogiste antes USD al inicio, entonces en teoría se convierte sí, no. a USD. Sí, sí, sí. Escribí cripto, entonces fondeo cripto y me dice la equivalencia de, en dólares ¿no? que tengo, entonces claro. lo, lo convierto. Es correcto. Ah, okay. Perfecto. Es correcto. Bueno, vale. Es Muy este bien. Correcto. Entonces, el, yo lo que recomiendo es que eh, hagan, comiencen a trabajar en esto. Voy a hacer otra vez el proceso, nada más para que quede como más claro que, en teoría, ya cuando están dentro del broker, ya cuando están dentro de Binary, lo, eh, lo que tienen que hacer es muy sencillo, es ya fondearon, en teoría fondearon, entonces van acá a su cuenta real, okay, del lado derecho, van a donde dice Copy Trading, acá van a ponerse en copiador, van a poner aquí el link que yo les envié, que es este, okay, lo van a poner aquí y una vez que ustedes lo ponen acá, van a darle en este botón de más y listo, ya está, nada más asegúrense, recuerden que aquí en estos ajustes donde dice inversión mínima, inversión máxima, activos y tipos de contrato, dejen todo en blanco. De hecho, acá dicen, miren, si se pueden leer abajo, dice, todos los campos son opcionales. Si desea copiar todos los activos y tipos de operaciones, deje todos los campos en blancos. Así dice. Entonces, si desean que se copie todo tal cual, por favor, dejen todos en blanco. Pasa algo. A veces la gente aquí dice, no, yo le voy a poner inversión mínima un dólar. Y le voy a poner inversión máxima, este, 10 dólares. Entonces pasa algo, si la cuenta del trader, por ejemplo, fuera de 10 mil dólares y la tuya fuera de 100 mil, perdón, de 100 dólares, no te las va a copiar. ¿Por qué? Porque obviamente el multiplicador pues dice, no, es que esta persona pues no le puedo copiar. Entonces, por eso, por favor, no pongan ni un mínimo ni un máximo. Ahora, hay diferentes estrategias que se utilizan. A veces estrategian, se, perdón, se utilizan estrategias de uno a uno. Las estrategias de uno a uno son cuando haces una operación de un dólar para tratar de ganar 80 centavos o 90 centavos. Esas son estrategias de negociación uno a uno, pero hay, o B2B también se llaman, pero hay estrategias de negociación que se llama martingala, que seguramente los que tienen experiencia en el trading saben de lo que hablo. Martingala significa que la primera operación la pones de un dólar y si la segunda, si se pierde, la siguiente la metes de dos dólares o de tres. Y la que sigue la mente es de 7 y así sucesivamente. Entonces, para efectos de que se copie el martingala o el B2B o la estrategia que el trader quiera utilizar, por favor, dejen todo en blanco. Porque si no va a pasar algo, a lo mejor tú vas a salir en negativo y todos los demás van a salir en positivo. ¿Por qué pasa eso? Porque obviamente tú no seguiste los pasos. ¿okay? Recuerden que es importante seguir todos los pasos. Ok, voy a leer sus preguntas en el chat para no tardarnos mucho, este, porque tengo todavía que enseñarles a conectar el de Forex, ok, para los que ya lo quieran utilizar, el de Exnex, ok. A ver, me mandaron el token y me dicen, entonces este es el token. Sí, ese es el token que se va a utilizar solo esta semana, ok. Obviamente no va a ser el token de siempre, porque está quedando grabado en un video, etcétera, ¿verdad? Entonces todo el mundo podría copiar el token y no pagarle a la empresa y sería un fraude, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a contestar sus preguntas. Me dicen que si pueden instalar los dos. Sí, Este Binary, ahora es Deriv. Ok, me, me hacen una pregunta sobre lo de Deriv. Muy bien, muy buena pregunta de Marcelo. Amigo Marcelo, qué gusto saludarte. Me, fíjense la pregunta que me hace Marcelo y es muy buena. Binary y Deriv eh, son dos brokers que hicieron una asociación y es el mismo dueño al final del día. Entonces Deriv es parte de Binary que es como la parte bonita de Binary, Deriv, ¿ok? En Deriv, ¿ok? Es la misma empresa, es la misma empresa, ¿ok? Se van aquí a donde dice comercial, comercial, perdón, y hay una opción acá, bueno, no, de hecho está acá, mira. Me voy a ir aquí a operar, y de hecho acá aparece la, si se fijan, dentro del broker de Binary, aparece Deriv, ¿ya vieron? Eh, aparece, de hecho está anunciando a Deriv, o sea, es la misma empresa, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, si se van a operar, Acá abajo aparece Deriv. Deriv es la parte bonita de, de, del trading, aquí en este caso. Bueno, en este momento eh, creo que no tengo desactivado los cookies, por eso no lo puedo ver. Pero bueno, la parte Deriv es la parte bonita de Binary, en la cual ustedes pueden, ver, pueden hacer multiplicadores y en la cual pues se puede obviamente... ¿Cómo les, cómo les explico? Eh, pueden, pueden ver las operaciones en tiempo real, se ve, se ve más bonito, ¿ok? pero sí es la misma empresa. ¿Ok? Teresa dice, si en IQ Option dejas prendido todo el día, ¿qué pasa? No pasa nada, Tere. Nada más ganas más. <ríe> no más. No, pero no pasa nada malo. ¿Vale? Este Marco dice, ¿tú en cuál lo operas, Emanuel? En IQ Option, yo utilizo los dos. ¿Ok? Para efectos de... A ver, yo, yo soy, y yo creo que todos los que estamos acá diversificamos, ¿verdad? Que sí. Entonces, yo soy de la idea de diversificar tu dinero. O sea, pueden utilizar los tres por el mismo costo de la licencia. Entonces, bueno, no, a ver, espérenme. Acuérdense que la de Forex aplica a partir de cierta licencia. Ahí está en la tabla. Pero en este momento pueden utilizar los tres gratis. En este momento. ¿Ok? Para que prueben todos los productos. Para que los puedan promover. Na, alguien no puede promover un producto que no conoce. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso es que en esta ocasión la empresa dice, ok, por regalo de Christmas, este, ya les llegó Santa Claus a todos. Y gratis pueden utilizar todos los servicios. Gratis. ¿Ok? Entonces, es solamente como para que los conozcan. En estos días. Ok, Moshe dice: ¿Puede ser un solo depósito con Internet? Sí, ustedes pueden contar como ustedes quieran. Pepe dice: ¿Cuál recomiendan más para principiantes? Soy ser experto. Pepe, si eres principiante, binary. Es más sencillo. Ok, binary es más fácil. Ok, Teresa dice: ¿Se puede cambiar de IQ a binary? Sí, sí se puede. De hecho, pueden usar los dos. Angélica dice: ¿Puedo tener las dos brokers? Sí, sí puedes. De hecho, podrías tener $100 en uno y $100 en otro y tienes mayor margen porque tienes hasta $150 en cada uno. ¿Te acuerdas? Tienes hasta $150 en uno. Entonces, ahora tienes $100 porque tienes dos brokers. ¿Okay? Eric dice, ¿puedo usarlo si tengo una laptop en la casa siempre? Sí, y también se puede usar en este caso con un BPS. Después, capacito con un BPS. ¿Están de acuerdo que el tema es extenso? Y obviamente hay muchas cosas que algunos todavía no saben. Entonces, si gustan, yo los puedo capacitar tema por tema. Lo hago con mucho gusto, ¿eh? Y les puedo enseñar cada tema para que todos conozcan todo, todo este mundo, ¿ok? Vale, lo haré gratis y, y, y con mucho gusto la próxima semana. De hecho, podemos hacer una agenda de temas, por ejemplo, el tema BPS, el tema de lo, del IQ Option y el software, y, y entre otros temas que, que obviamente quieran conocer. ¿Ok? Luis Alberto dice que se pueden utilizar las tres. Sí. Daniela dice, entonces, seas experto o no de se debe registrar uno al de liquidez. Ajá, es correcto. Seas experto o no, tú le vas a poner que si sí eres experto, Dani. Tú le dices, "Yo soy experto", ¿sale? Este, Luis Herrera dice que se puede conectar hasta así. Eddie dice, "Después de elegir un broker nos podríamos cambiar". Sí, Eddie. Tú tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú tú vas a tener el control de todo, ¿ok? El que controla y el que manda, Eddie, eres tú en tu dinero. Ana Jelly dice, "No manejes stop loss no estamos hablando de Forex, estamos hablando de opciones binarias, ¿ok? Las opciones binarias no manejan un stop loss. ¿Por qué? Porque lo más que vas a ganar a perder es un dólar y lo más que vas a ganar es de acuerdo al contrato de ese momento. Por ejemplo, punto 80, punto 60, punto 40, dependiendo del contrato del momento. ¿Sale? Samuel ya ha dicho su apellido. Eh, Roberto dice, Samuel también sí, sí está. Mel dice, podrías indicar qué son las binarias. Eh, podemos hacer una capacitación exclusiva de binarias, con mucho gusto, Aide dice qué bueno que está siendo grabado porque estoy en el trabajo y no puedo, ok, no te preocupes Aide eh, Silvia dice, ¿cuál es la aplicación para móviles? ahí la descargan dentro del mismo broker Javier dice, ¿nos podrás enseñar cómo validar si un broker está regulado y si están auditadas las cuentas podemos conocer los trades al traders que diseñó el software, el trader no diseñó ningún software, el trader solamente hace operaciones. Y donde puedes ver el tema de las regulaciones, ahí mismo, donde dice sobre nosotros, ustedes pueden verlo aquí directo en sus brokers, ¿vale? Este Brian dice contraseña: Me gusta la leche con chocolate, ok, <ríe> muy bien. 12 y ok, Brian, muy bien, <ríe> qué bueno que te gusta y es una muy buena contraseña. Arturo dice: Hey, tienes que crear la cuenta de dólar. No se está cargando la cuenta demo. Ok, la cuenta demo es por el tema, acuérdense, es la principal. De ahí ya creas la cuenta dólar, ¿ok? Jorge, gracias por eso. Eh, dice Luis Freyer, esa red es muy cara. Bueno, puedes usar Litecoin, Luis. Puedes usar Litecoin o puedes usar Ethereum o puedes usar Bitcoin, la que se te haga más barata, o simplemente utiliza tu tarjeta de débito o Mastercard. Este, puedes utilizar también este Skrill, cobra el 2.5%. Lo que se te haga más barato, Luis, ¿Sale? Miguel dice, si realizo la consignación a través de tarjeta de crédito, ¿cómo sería la manera que se me consignan las ganancias? ¿A tarjeta de crédito o cómo? Cuando haces tu retiro, te, da, te explica la opción cómo lo van a hacer contigo. ¿Ok? Este, a ver, ¿qué más? Sofía dice, ¿desde cuánto puede iniciar? 100 dólares. Eh, Olivia dice, envíen la grabación con gusto. Eva dice, ¿Binario tiene app? Este, sí, si tienen, lo pueden ver aquí mismo este, para descargar. Depende de tu país. No está disponible en todos los países, pero entren. Dice Antonio, me perdí también. Ok, este, les voy a mandar el video. Víctor dice, ¿se puede abrir Binary.com en Estados Unidos? No, pero puedes utilizar un VPN. Este, gente de Estados Unidos, no, pero puedes utilizar un VPN. Ok, y recuerden lo que les hemos dicho a la gente de Estados Unidos. Hay que trabajarlo directamente con VPN si eres latino y si eres totalmente americano, ni cómo ayudarte. Sí, pero puedes utilizar obviamente un producto diferente que tiene la compañía para ti, que es un pool. De ese hablamos después para no confundir. Eh, Guille dice, ¿qué palabras claves recomiendas para tutoriales? Este, ok, no sé qué son las binarias, lo que preguntaban. Este, la, este, no sé, un tutorial de, para la gente de Estados Unidos y todas esas cosas. Vayan pensando en la lista. Póngannos a trabajar. Eddie dice, en cuestión de la red de invitados, ¿cómo conviene comenzar a trabajar? Ah, y si quieren, hacemos, Eddie una capacitación de eso. De hecho, la podemos hacer mañana, ¿te parece? Y sirve que les enseño cómo darse de alta ya en el back office mañana. ¿Te parece? Digo, para no confundirlos. Paula dice, ¿la cuenta PayPal funciona o cambio script? No funciona, bueno, no sé. No, no sé, hay que checarlo en tu país, porque cada país cambia. Pero en mi país, PayPal, creo que no. Pero, chécalo. Ok, Pepe dice, menores de edad de 14 años. Pepe, creo que no. Creo que no, porque te pide ID, ¿Okay? pero compruébalo en tu país, ¿vale? Observe dice, ¿podrías enviar recortado solo de lo del proceso? Gracias, sí, Observe. De hecho, Toño que, lo... Toño, que nos ayude con eso, con la grabación. Edwin dice, ¿también pueden abrir cuentas internas en Binary para operar con criptos? Sí, sí se puede. Ok, nada más deja la cuenta del trader este, para el trader, no le muevas otra cosa. este Aldo dice, ¿pueden pasar? Sí, sí lo vamos a pasar. Daila, ¿cómo se hace el depósito desde una cuenta bancaria? Ahí les da las instrucciones, ¿ok? Según la opción que escoges. Eric dice, para los nuevos que no dominan el tema después de hacer este proceso, ¿qué se hace? ¿Es automático o hay que estar haciendo algo diario? No. Eh, lo que yo expliqué, Eric, ¿ok? Una vez que ustedes pongan el token, a partir de ahí ya no hay que hacer nada. Si lo hiciste bien, como yo, como yo les dije ahorita, es más, ahorita si quieren al final, hago una recapitulación otra vez de todo el proceso, ¿sale? Este, pero... Si lo hiciste como yo te dije y dejaste todo en blanco, se van a copiar en automático las operaciones y no tienes que hacer nada. Ok. Ahora recuerden que Binary sí acepta el copy trading remoto. Es decir, Binary nunca jamás te va a bloquear por hacer copy trading. ¿Por qué? Porque ellos lo habilitan. Ok. Entonces, si lo habilitan es porque lo aceptan. Vale. Muy bien. Marlene dice, ¿Cómo hago el pago? Este, hay que checar ahí tu país. Eh, dice, si depositas en grito con una moneda, por es, ¿en esa misma criptones te pagan? Sí, en esa misma. Este, Luis dice, ese es el token. Sí, solo será esta semana ese token. ¿Sale? Solo esta semana porque está quedando grabado. Entonces, no podríamos trabajar con un token abierto. ¿Qué? ¿Los retiros en Tether son rápidos o demoran? No te sé decir, mi querido Javier, pero en Skrill es rápido. Ari dice: Si instalo a los dos brokers, debo meterle 100 dólares a cada uno. Sí, Ari, pero hoy solamente métele a, a, a Binance. Eduardo dice: Yo quiero instalarlo en mi IQ Option, en donde tengo fondos. Ok, Eduardo, entonces la próxima semana hacemos el tuyo. Ok, cuando hagamos esa capacitación. Elizabeth dice: No me deja meter mi fecha de nacimiento. Híjole, no sé cuántos años tienes. Marcelo dice: Puedo pasar del Litecoin a USD. Tienes que estar en la página principal de Binary y ahí encuentras la sección de cuentas eh, este, cómo transferir. Ah, ¡Ándale! Ahí está. De hecho, Marcelo es un excelente creador de tutoriales. Entonces, qué gusto tener a gente como Marcelo con nosotros, porque es buenísimo para crear videos y tutoriales. Así es de que, Marcelo, qué gusto tenerte en el equipo. Me da tanto gusto verte aquí, Marcelo, de verdad. Este, Roberto dice, ¿cuán, ¿con cuánto hay que fondear la cuenta, Manuel? Este, 100 dólares. Raúl dice, ¿eso de configurar el software se hace diario una sola vez? Una sola vez, mi querido Raúl. Una sola vez. este Roberto, ya este ¿que si puedo operar en España? Sí, de hecho, de allá. Creo que de allá son. ¿eh? O sea, no, no como tal de España, pero tienen una oficina en España. Eh, lo vi en Internet. Marlene dice, ¿una vez terminado el periodo gratuito, cómo es el pago de las licencias? Eso lo explico mañana, ¿les parece? Este Eduardo ya contesté eso. Privado dice, ¿puedo usar los dos con la misma licencia? Sí, sí se puede. Eh, María Sandoval dice, usa vía VPN y binary mejor, correcto. Sí, es mejor. Alex ¿okay? Este Alex García ¿cuántos días dura la versión gratuita? Este se supone que No, tiene fin siempre y cuando estés pagando el 50% a la compañía. ¿ok? Elizabeth dice dejo la inversión en la computadora y ella trabaja sola técnicamente sí Eli eh, Eddie dice desde ahorita se va a tener que compartir no, no, no, va a tener que compartir el 50 de las ganancias ¿ok? Porque todavía no, hay no, office. ¿Ok? Elizabeth Trey, eh, ya le contesté. Kevin dice, yo quiero que me capacites. Claro, Kevin, con todo el gusto del mundo. Elizabeth dice, y solo voy cambiando los tokens. Es decir, sí, te vamos a mandar después otro token. Aldo dice, marca error en el token. Híjole, ahí desconozco. Eh, Raúl dice, eso de configurar el software se hace diario una sola vez. Una sola vez. Eh, Aldo dice, intenté registrar el token, pero marca error. A ver, son dos de error. Ahorita lo voy, a, lo voy a hacer yo personalmente, porque por eso que me están poniendo. Binary dice, Binary es sumamente seguro a la hora de retirar. Eh, ¡Ah, mira! Marcelo nos está comentando que es sumamente seguro porque ya tiene experiencia en Binary. Excelente, Marcelo, qué bueno leer tu comentario. Jimmy dice, eh, ¿a qué hora puedo comenzar con Binary? Ya, Jimmy, desde ya, en sus marcas listas fuera. Este Miguel dice, quiero fondear mi cuenta de Binary con 100 dólares a través de... Sí, ahí lo vas a ver, ¿ok? Eduardo, yo quiero que me enseñe. Sí, sí, le vamos a enseñar Eduardo. Héctor, si ¿sí estás en Binary, ¿puedes abrir en el PC y en el celular? Sí, sí Héctor, sí se puede en las dos. Jesús dice, si puedo ingresar y trabajar desde mi teléfono celular, sí, sí puedes. Marcelo dice, en Binary, si no recuerdo mal, puedes registrar distinta moneda a la que ingresaste. Ah, perfecto, Marcelo. Este, dice, puedes re realizar la transferencia entre cuentas adentro. Ahí está, ahí está la respuesta que muchos querían. Marcelo la acaba de dar. Respondió la, lo de Toño. Gracias, Marcelo. Lo, dice Eddie, ¿los pagos o retiros generan algún cobro de comisiones? Eddie eso lo ves ahí directo. Debe de generar como todo, ok, directo ahí. Edward dice: ¿Cómo sabe, puedo saber cuánto es el cobro de la transacción desde débito en Colombia? Edward, a la hora de hacer la transacción, te dice. De hecho, te pregunta cuánto quieres recibir neto. ¿Ok? Este, bueno, yo creo que ya muchas de las preguntas son repetidas. Ya no las voy a leer todas. ¿Ok? Este, nada más, porque ya, re, ya hay muchas repetidas. Entonces, si quieren, nada más hago un, por última vez el proceso para los que tienen dudas y vayan a hacerlo cada uno. ¿Ok? Voy a hacerlo nuevamente. Entonces, ya se supone que ya tienes fondeada tu cuenta, vas aquí, entonces acá, este, perdón, no vas ahí, vas a operar, vas a Web Trader y en Web Trader te vas a ir a la opción donde dice este, copy trading, ¿verdad? Entonces acá, donde dice copy trading, pones clic en esta flechita y te aparece aquí copy trading, ¿ok? En copy trading, lo que tú vas a hacer es, aquí vas a poner el token que yo te pasé, ¿ok? Entonces, este token lo vas a poner. Por obvias razones, este, miren esto. Aquí abajo, donde dice inversión mínima, acuérdate, le vas a quitar. Antes de ponerle play, quítale todo esto. Si no, no te va a copiar nada. ¿Ok? Quítale todo. Acá te van a aparecer opciones. Quítale todo. Una vez, le das a actualizar y te aseguras de que no tenga nada y le das play. ¿Ok? Ahí está el token está siendo utilizado en este momento por tu servidor no me marcó error y lo acabo de hacer otra vez vale para los que decían que marcaba error solo copienlo y péguenlo no no quieran ponerlo letra por letra copienlo y péguenlo porque a veces por el tema mayúsculas o minúsculas o puedes confundir un cero con una o o algo así o una i con un uno no sé entonces mejor háganlo este copy page que listo pues ya está eh, así de sencillo es utilicen este token que está acá eso va a ser solamente en estos días para que ustedes ya vean el funcionamiento. Y voy a hacer una capacitación eh, diferente, si les parece, por el tema del tiempo que ya nos tardamos. Vamos a hacer la este, posterior, la de Forex, solamente para que no se confundan en este momento. No quiero confusiones. Vayan ahora solo a Binary. Terminen de hacer solo en Binary. Conéctense todos a Binary y fundíenlo. Después de que lo hayan hecho, si quieren, mañana les prometo una capacitación solo de Forex. Hacemos only Forex. De hecho, puedo invitar al, al gerente de, a nivel mundial de Exnex para que les transmita seguridad y confianza, porque tenemos relación directamente con ellos para todo el tema de retiros y le pregunten lo que quieran. Lo voy a invitar para el día de mañana al director general a nivel mundial de Exnex, que es un broker que patrocina al Real Madrid. ¿Ok? Así es que es un broker muy bueno, muy grande. Entonces, si quieren, mañana este, hacemos el de Forex para no entretenerlos más. ¿Ok? Pues en sus marcas, listos, fuera. Comenzamos, vayan todos ya a conectar su algoritmo. Saludos a todos, que estén muy bien. Contesté todas las preguntas que pude. Cuídense mucho. Sí, les voy a enviar a sus líderes, les voy a enviar a sus líderes el el, el token vía WhatsApp y que ellos se encarguen de reenviarlo a todo el mundo. ¿Ok? Vale, cuídense mucho. Los quiero mucho, los quiero ver triunfar, ganar mucho dinero. Cuídense mucho, bye. Bye, bye, bye, bye. Nos vemos. Cuídense mucho.